¿Qué es la violencia de género? La violencia de género se refiere a cualquier forma de violencia que se ejerce contra alguien por su género. Esto puede incluir violencia física, sexual o psicológica. ¿Quiénes son las víctimas más comunes de la violencia de género? Las mujeres son las víctimas más comunes de la violencia de género, pero también pueden ser víctimas hombres y personas LGBTQ. Me cela mucho porque me quiere. No es agresivo, solo tiene mal carácter. Me juró que esta era la última vez que me golpeaba. Me dijo que iba a cambiar. ¿Te suena familiar estas frases? ¿Sabías que el país donde se registran las tasas más elevadas de violencia a nivel mundial es en el Perú? Según los reportes oficiales, apuntan que 10 de cada 10 mujeres adultas han sido víctimas de violencia psicológica, física y o sexual en algún momento de su vida. Según Endes, 68 de cada 100 mujeres fueron víctimas de violencia alguna vez por parte de su pareja. La violencia de género es el acto que daña a una persona, nace de normas perjudiciales, abuso de poder y desigualdades por medio de una agresión. La violencia no es normal, no te calles, no lo justifiques, denuncia,